Al trote, desde el sur hacia el norte, mi pequeño aporte, hasta cultura enorme, pasando buenos ratos sin querer hacerme un nombre. Rapeando por placer, no por oro ni por cobre Contamos lo que vemos, vivimos y hacemos Sin necesidad de jactarnos que somos re raperos Callamos cuando es necesario, sin cartelarla de barrio Somos guanacos en modo de vida insano Con el frío en la cara y el micro en la mano Mano a mano, con la vida a la par de mis hermanos Nuestra tierra fue vendida, ha vendido sin humanos No hay salida, estamos todos regalados Masticando, vamos como pasto Entre el monte, verde y el asfalto escupiéndote en la cara, la verdad guanacos uh, masticando, vamos como pasto entre el monte, verde y el asfalto Venimos de un lugar donde está todo repodrido Dejaron a las provincias tiradas en el olvido Argentina no es solo Buenos Aires Para llegar a fin de mes siempre haciendo malabares con la coincidencia Que vayas donde vayas ves la muerte de una esencia Si el sur era paz y paciencia De su naturaleza hoy solo hay guerra y ciencia ya no creemos en políticos, menos cuando sueltan el mensaje cínico. El pueblo lo vota igual tristísimo. Arcioni, y Fernández y Macri son todo lo mismo. Masticando, vamos como pasto, entre el monte verde y el asfalto, escupiéndote en la cara la verdad. Guanacos, masticando, vamos como pasto, entre el monte verde y el asfalto, escupiéndote en la, cara, la verdad,